Mira, si no eres feliz con la relación que tienes, termínala para que puedas iniciar otras relaciones. Si solo estás con tu pareja por interés, sal de ahí, estudia, trabaja, prepárate y deja de depender de nadie. ¿Sabes? Al final de todo esto, yo tampoco culparía a las mujeres por interesadas, sino a los hombres por no saber observar bien y escoger bien a su pareja.